El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Otras organizaciones sociales de esta ciudad De San Francisco de Macorís Recibieron este miércoles La Antorcha de la Paz En el marco de esta actividad El Padre Ramón Alejo expresó "Te quiero decir Hoy se habla mucho de tranquilidad No busquemos tranquilidad Busquemos paz La tranquilidad Es hacia afuera La paz es dentro de qué me sirve a mí estar tranquilo afuera si dentro tengo un terror un pánico un mundo desorganizado busquemos la paz no busquemos fuera lo que está dentro como decía el gran mahama gandhi la paz que está dentro de nosotros por eso cuando alguien me dice padre está tra tranquilo padre yo le digo ¿Qué gano como estar tranquilo yo quiero estar en paz por eso que La Paz sea un proyecto de vida, una acción de vida y sobre todo entonces por eso un testimonio de vida de cada uno de nosotros. De hoy presentar aquí y dar un recorrido por el parque de la Antorcha de La Paz. La antorcha que fue recibida primero por el Papa Francisco, por el ex presidente Obama y que está recorriendo el mundo. Nosotros nos sentimos contentos y ver esto como un mensaje y como una voz o un grito de alerta de que estamos cansados de violencia, de que llegue la paz y que esta antorcha ilumine la interioridad de cada uno de nosotros y a San Francisco de Macorís. Y en el marco de su discurso, en el medio de recibimiento de la antorcha, el padre Moncho exhortó a mantener un ambiente de paz en el municipio y el país. Para NTN reportó Joanny Paulino.